Muy buenas, hermanos. Eh, nos encontramos aquí en el, en el municipio de Iniria, Guainía, en el interior de Selva, a 688 kilómetros de la ciudad de Bogotá. Eh, eh, una de las tierras hermosas que tiene nuestra, nuestra querida Colombia. Eh, para continuar y para iniciar nuestra, nuestra formación, eh, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer, hacer una palabra de oración. Padre Santo, Dios mío, eh, ayúdanos para que esta, esta lección eh, nos sirva a todos para que podamos eh, aplicarlas en nuestras vidas, para que podamos eh, entender tu palabra y asimismo entender lo que tú querías con nosotros o quieres con nosotros. Dios mío, ayúdanos por intermedio de nuestro Señor Jesucristo a hacer cada día mejores para ti, para poder eh, cumplir con todo lo, de, lo que tú has eh, decidido para nosotros. Te lo ruego por intermedio de nuestro Jesucristo. Amén. Bueno, muy buenas, muy buenas, ¿cómo han estado? Hola Andrecito, ¿cómo has estado? Hola, pa, ¿cómo ¿cómo estás? Bueno, eh, Andresito, yo quiero que, que me eh, acompañes el día de hoy a hacer un viaje muy especial, ¿listo? Un viaje especial en la historia, en la historia, pues una historia eh, que te va a contar eh, muy personal, pero también una historia bíblica, ¿listo? Uh -huh. Bueno, para poder eh, eh, entender muy, muy bien esa historia, te voy a invitar a que, a que leamos la Biblia, ¿listo? Entonces vamos a leer Primera de Pedro. ¿Listo? Primera de Pedro, 2.5. Fe, ¿eh? Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ah, bueno, entonces, vosotros también, oiga, como, como un poco extraño ese, ese texto, ¿cierto? Sí. <risa> Bueno, eh, esperamos que al final de lo que vamos a, a conocer el día de hoy podamos entender un poco más eh, de qué, en qué consistía ese texto bíblico que, a lo cual nos referimos el día de hoy. Al final esperamos que todos podamos entender esa parte, ¿listo? Bueno, para poder comenzar nuestra historia, mira, yo en este momento eh, estamos ubicados en, nuestro, en nuestra conexión satelital. Eh, bueno, nosotros estamos ubicados aquí en Iniria, Guainía, en el interior de la selva, a más de 688 kilómetros desde, desde Bogotá. Pero la historia que tenemos no va a estar ahorita dirigida en donde estamos ubicados, sino vamos a irnos al Tolino, ¿sí? ¿Sí? ¿Sabes dónde el Tolino? Pues claro, Es la ciudad donde yo nací, ¿listo? Es el departamento donde yo nací y la ciudad donde yo nací es Ibagué, ¿sí? Pero una de las cosas que de pronto marcaron mi vida y que nunca me va a olvidar es una ciudad llamada Armero, ¿sí? Es una historia que le voy a contar el día de hoy Gustavito, para que nunca se lo olvide, imagínese, a sus a sus hijos, a sus nietos también le contará. Imagínate que Armero, eh, una ciudad, eso era, era una ciudad porque pues, desapareció, era una ciudad muy pujante, era una ciudad donde había mucho comercio. Recuerdo tanto que con mi padre, cuando, cuando viajábamos, íbamos en la buseta número 01 de la Rápido Tolima y por esa buseta viajábamos por todo este territorio, ¿cierto? Viajábamos por Alvarado, Benarillo, Lería, pero siempre teníamos que pasar por dónde? Por Armero. Por Armero, ¿listo? Pero Armero era tan pujante ¿por qué? porque era una ciudad muy central. O sea, todas las personas que iban desde el Líbano y querían ir a Bogotá o que iban desde, desde Mariquita y querían ir a Bogotá. O sea, toda la gente pasaba por dónde? Por Armero. Aquí hay una, una ruta que se llama Cambao, donde la gente puede ir a Bogotá mucho más rápido. Entonces, son, o sea, siempre, siempre Armero se volvió muy comercial. ¿Era una, una, una, ¿una qué? Era una, una ciudad eh, donde había el, el algodón, donde estaba el arroz, donde era la ganadería. O sea, se manejaba mucho dinero, mucho comercio, ¿sí? Entonces es algo bien interesante. Pero te voy a contar una historia. Imagínate que Almero desapareció. ¿Y desapareció por qué? Pues para poder saber por qué desapareció, te voy a, a, a llevar a que conozcas este, este sitio. La del Ruiz. Aquí tenemos el volcán Nevado del Ruiz, ¿listo? Aquí por nuestra vista, vista satelital ya vamos a poder llegar hasta, hasta el interior del volcán. ¿Listo? Esta es la, eh, así mantiene el, el volcán en estos momentos. Te quiero comentar que en ese tiempo, en, en el tiempo de, de Armero, sucedió algo muy especial. Un pedacito de hielo de estos, un pedacito de hielo de estos por, por, por una erupción del volcán, se, eh, se desprendió ¿sí? y comenzó a, a generar una, un, este riachuelito que vemos por acá. Un riachuelito que vemos por aquí, y este que vemos por acá, ¿sí? este que vemos por acá, uh -huh. que va pasando por acá, por este cañón, que ¿sí? pasa aquí por detrás del Líbano, ¿verdad? y viene por acá, llegó hasta la ciudad de Armero. ¿sí? Pero un riachuelo que, mejor dicho, es algo que es, es demasiado pequeño, podríamos decir que puede ser el ancho de donde estamos nosotros ubicados, y se convirtió en algo tan, pero tan grande, que arrasó toda una ciudad demasiado próspera. Una ciudad que inclusive, si yo me pongo a compararla con la ciudad donde estamos en este momento ubicados, eh, tendría más construcción, una gran cantidad de construcciones muy modernas en comparación con el tiempo donde estaba en ese, tiempo, en, en, en ese momento. Mira, aquí tenemos Arnero. Precisamente por acá tenemos el, el, el, el, pequeño, el pequeño riachuelo, ¿cierto? Este es el pequeño uh -huh. riachuelo, el pequeño río eh, que, que hizo ese, eh, generó ese gran desastre, ¿sí? Y como vemos ahorita ya en Armeno no vemos ninguna casa, solamente vemos eh, lo que quedaron de las calles, ¿cierto? Como la marcación de las Ajá. calles y todo eso. Eh, algo que recuerdo eh, también es que una vez iba pasando por, por Armeno con mi suegra, eh, mi suegra sobre mí, y entonces ella, ella me preguntó, oiga, ¿y, ¿y qué es eso que está allá? Entonces yo te voy a mostrar acá, mira, mira la ciudad, si ¿sí ven? todo lo que tenía la ciudad, miren la, las edificaciones tan modernas que tenía en comparación a ese tiempo, hace muchos años. Uh -huh. Pero entonces cuando íbamos pasando, ella vio esta cruz. ¿sí? Y cuando vio esa cruz, entonces ella me preguntó a mí, oye, ¿y qué, y qué es eso? Me preguntó mi suegra. Y entonces yo, ah, yo le recordé lo de Armelo y le dije, no, venga, le cuento, eh, esa, esa cruz nos muestra eh, un, un, eh, que aquí sucedió lo de Armero, esto es un campo santo, aquí mucha gente murió. Porque eh, hubo un deshielo desde el Nevado del Ruiz y, y eso se formó, se formó una, una, una cantidad de barro ardiente y todo eso y, y, y, y arrasó con toda la ciudad. ¿sí? Entonces, eso fue increíble. Pero algo que que, que que nunca se nos va a olvidar o que no, no va a permitir que se nos olvide es esa cruz. ¿sí? Porque imagínense que ahorita está esa cruz y dentro de 100, 200, 300, 400, 500 años va a estar la cruz. Va a estar la cruz ¿listo? O sea que la cruz. Va a ser como un testimonio de lo que sucedió ahí en Armero. Y no creo que fácilmente se vaya a, qué? a desaparecer. ¿Listo? Entonces, eso es algo. Pues también recuerdo mucho una historia que es la historia de, de, de Mayra. ¿sí? Sí, eh. Es algo, algo triste. Es una niña que fue un icono para nosotros eh, de, de, en, la, en la tragedia de Armero porque murió, no pudo salvarse. Se hizo de todo para poderla salvar, pero no lo, no lo pudimos salvar. Entonces, Armero para mí ha marcado mi vida, ¿cierto? Y, y que nunca se nos olvide... de lo que yo... Lo de la cruz, ¿listo? Ah. Pero la cruz fue un testimonio y será un testimonio durante muchos años, inclusive dentro de miles de años, posiblemente esa cruz esté ahí. Y nunca se nos va a olvidar, ¿listo? Bueno, esa es la primera parte de nuestra historia, ¿ok? ¿sí? Pero para poder continuar con nuestra historia, vamos a remontarnos ya no aquí a, a Sudamérica, sino que nos vamos a ir, que le gustaría conocer el Medio Oriente? Eh, sí, sí, sí. <ríe> sí, bueno vamos a ver, vamos a irnos acá, aquí estaremos en el continente africano y nos vamos a ir a un sitio muy especial, a ver, este sitio que tenemos acá es el sitio donde se desarrolló toda esta historia, levanta este libro, este, este libro es la Biblia, ¿cierto? y la Biblia fue desarrollada, o sea, se desarrolló en este espacio, en este espacio eh, territorial o sea, todo lo que habla la Biblia se dio en este espacio, ¿sí? los viajes de Pedro, eh, el nacimiento de Jesús, eh, la historia de Jesús, todo lo que lo que cuenta la Biblia se dio en este, en este espacio. Incluso eh, en la Biblia hablan de hablan de qué de del de Edén, ¿cierto? Uh -huh. Inclusive nos dan nos dan una la misma Biblia nos, nos muestra eso pues no es el tema de hoy. Pero nos muestra que, que pos, eh, posiblemente el Edén esté ubicado aquí cerca de Bagdad, por acá en Irak, en estos sitios, ¿listo? Eh, más o menos en este territorio, ¿sí? Yo lo que, oculto para los humanos. Algo oculto para los humanos, pero está eh, de acuerdo a, los, a, las, a las guías que nos da la Biblia, está en este sector, ¿listo? Más adelante, de pronto algún día podremos eh, ampliar esa historia. Pero bueno, antes de continuar, quisiera eh, comentarte eh, el contexto histórico de, de de, de la Biblia. ¿list? Bueno, entonces el, el contexto histórico, o sea, vinimos aquí, es como decíamos, veníamos hasta acá, al, al continente africano, aquí tenemos eh, el Medio Oriente, ¿sí? y te quiero comentar que este librito, mira, este librito que tenemos acá, que es la Biblia, pues, muéstrale a, a las personas, esta Biblia, esto, todo esto es una historia, una historia... De, de, de, nuestro, de, de, las, de lo que sucedió con Jesús, de, de, del Edén, de toda esa cantidad de cosas que están acá, están escritas acá en la Biblia, ¿cierto? Pero esas historias se dieron en este contexto, en este contexto territorial, o sea, en esta en este territorio se dio todo ese, todo ese libro se dio acá, en este contexto. Ahora, eh, incluso, incluso hablan, se habla del Edén, ¿cierto? Incluso se habla del Edén. Y cuando se habla del Edén, se, la Biblia nos da unos, unos, unas guías de más o menos dónde, dónde puede estar el Edén, ¿cierto? Se dice que, como tú me decías... Es, es, el ojo humano no lo puede ver. El ojo humano no lo puede ver, o sea que es como oculto para nosotros. Pero se dice que está por acá, cerca de Bagdad, en Irak, por acá en este sitio en la Mesopotamia, ¿listo? A ver, en el, tiempo, en el tiempo de nosotros tenemos grandes potencias mundiales, ¿cierto? Por ejemplo, en este momento tenemos a Rusia, tenemos a quién más, a China, a China y Estados Unidos, Unidos ¿Cierto? Pero en ese tiempo pues, no existían esas potencias mundiales, sino existían potencias como Egipto y otros que estaban en la Mesopotamia. ¿sí? Entonces te voy a comentar sobre esas potencias. Por ejemplo, aquí tenemos a Egipto. ¿sí? Eh, esto que vemos acá, ¿sí ¿sabes qué río es este? El río, el, río... el río Nilo. El río Nilo. El río Nilo, ¿listo? Entonces mira que acá tenemos el río Nilo. Y el río Nilo, pues, eh, yo creo que nunca se nos olvida la historia de Moisés que fue y que, y que fue preso a, en, en, en, en, en, en, en, en en Egipto, que fue preso y que luego liberó a su pueblo, ¿se acuerdan? Bueno, pero sin embargo, eh, te voy a comentar un poquito sobre Egipto, imagínense que Egipto es una, es una, era una de las potencias mundiales en ese tiempo, ¿por qué? Porque imagínense que este río tiene algo muy especial, ¿sí? Este río Nilo, cuando en, en su tiempo, ustedes ve eso verde que está ahí, pero eso verde, este, este parece que fuera el río, pero no es el río. El río es algo muy pequeño. Lo que está ahí al lado es, es, realmente es, es, es el prado. Mire que el río es muy pequeño, ¿cierto? Pero en, tiempo, en, en, en, ciertas, en cierto tiempo, eh, eh, ese río se desborda y lo que hace es que nutre toda esta región. Pero hay algo interesante. Por ejemplo, yo en el Tolima, en el Espinal, para poder cultivar el arroz, eh, ¿qué tocaba que hacer para cultivar el arroz? Me toca, nos toca que arar, nos toca que meterle tractores, nos toca que organizar la tierra. En este caso, gracias al río Nilo, ellos no, te, no tenían que hacer eso. Simplemente, simplemente lo que hacían era que el río llegaba e inundaba toda esa región y la... pero traía nutrientes. ¿sí? y lo que hacía era abonar la tierra y la, y lo, y la, y la cosecha ya cuando, la recoge, cuando se recoge ¿cierto? entonces cierto ya la gente simplemente sembraba eh, las plantas eh, surgían fácilmente y de una vez entonces eh, en Egipto no tenían que hacer mucho trabajo pero y, tal vez por eso es que mire, si, si nosotros miramos Egipto ¿verdad? nosotros miramos Egipto miramos ese gran desarrollo que tuvo esa, esa región vea que te, eh, habían, tenían las pirámides de Egipto ¿te gustaría conocer las pirámides Ajá. de Egipto? bueno ahorita vamos a conocerlas Aquí por ejemplo tenemos esos edificios, eh, desarrollaron la, la, el, el, el comercio marítimo, el comercio, el comercio en todo sentido, las artes, la pintura, bueno, una cantidad de cosas. Pero ¿por qué lo hacían? ¿Por qué lograron ese desarrollo? Porque precisamente ellos no tenían que trabajar mucho. O sea, ellos decían, bueno, ¿qué tengo que hacer? Simplemente plantamos y esperamos. Lo que pasa es que como plantaban y esperaban, entonces mientras que esperaban se dice que ellos dedicaban mucho tiempo a la cultura, ¿cierto? Bueno, tuvieron ese tiempo. Antes de irnos de este, de este sitio vamos a conocer las pirámides. ¿verdad? Te invito a que conozcamos las pirámides de Egipto. Estas son las pirámides. ¡Qué miras? bien! Mira, aquí tenemos la estinge, son obras increíbles que hizo el ser humano, ¿cierto? Mira, increíble. O sea, es, es impactante saber que en ese tiempo lograron hacer este tipo de construcciones. Entonces Egipto era una de las grandes potencias a nivel mundial de ese tiempo, del tiempo de la Biblia, ¿cierto? Y otra de las, de las, de las grandes potencias que se tenían en ese tiempo, venga, nos alejamos un poquito y nos vamos a ir a la parte de la Mesopotamia, ¿listo? En la Mesopotamia también encontramos otra, otra, otra situación muy especial, muy parecida a la de Egipto, ¿sí? Aquí tenemos dos ríos, uno que es el río Éufrates y otro que es el río Tigris, ¿listo? En medio de los dos ríos sucedía exactamente lo que sucede en la parte izquierda que sucedía con el Nilo. El río Tigris y el río Éufrates en cierta temporada del año lo que hace es inundar la tierra, ¿cierto? Y cuando se inunda la tierra lo que hace es que nutre todo este territorio. Y en ese tiempo pues entonces esas, esas, esas culturas lograron también florecer. Por ejemplo aquí estamos hablando de los Acadios, de los Babilonios, ¿si ¿Sí has escuchado de los Babilonios, sí. cierto? De los, de los Sumerios, los Asirios los persas, ¿cierto? Ellos eh, pues se fortalecieron y fueron una gran potencia. Y mira, por ejemplo, una de las grandes maravillas del mundo como son los jardines los jardines colgantes de Babilonia, ¿cierto? Eh, también esto que vemos acá es una de las puertas de esto que estamos viendo al fondo de uno de los grandes edificios que tenía Babilonia, ¿cierto? De, de, esta es, esta puerta existe, ¿sí? Cuando cuando Hitler, cuando Hitler, cuando la época de Hitler y las guerras Cogieron toda esta puerta y se la llevaron hasta Alemania. ¿Sí estamos? O sea, esta, esta puerta se la llevaron hasta Alemania. Imagínense, increíble, ¿no? Se la llevaron. Sí. Y la llevaron hasta ahí. Y miren la dimensión de esa puerta tan tremenda que tenían. ¿Listo? Entonces, esto quiere decir que lo que estoy contando no es cuento. ¿Cierto? O sea, uh -huh. lo que estoy diciendo no es un cuento. Y lo que está escrito en la Biblia, realmente aquí estamos fortaleciendo lo que está diciendo en la Biblia porque el contexto histórico nos está diciendo que sí existió todo lo que está escrito en la Biblia. ¿Listo? Bueno. Entonces hablamos de dos grandes potencias, ¿cierto? Las que estaban en Egipto, o las que estaban en Egipto, y las que estaban en dónde? En Mesopotamia. En Mesopotamia, ¿listo? Ah, bueno. Pero, eh, para poderse comunicar entre estas dos grandes potencias, ¿sí? Porque ellas se comunican, ¿sí? Como hoy en día China con Estados Unidos, Rusia con Estados Unidos, ellos se tienen que comunicar, ellos hacen comercio y todo eso, pero ellos se comunicaban. Porque unos tenían unas cosas y otros tenían otras. Entonces, de la misma forma, ellos necesitaban comunicarse. Cuando usted quería ir... Desde Egipto hacia la Mesopotamia, siempre normalmente, o sea, podía tomar dos opciones: una que era tomar la, la ruta Maris, que era por todo el borde del mar, del mar Mediterráneo, ¿cierto? Aquí tenemos el mar Mediterráneo, ¿eh? O la otra que era la ruta de los Reyes, que es la ruta roja que vemos acá, ¿listo? Esas son las dos rutas que usted podía tomar. Pero yo quiero, eh, para continuar, contarle. Seguir con una historia de, de, de la Biblia. Eh, yo no sé si te acuerdas de, de, de, de Moisés. Bueno, ya te ha contado de Moisés, ¿cierto? ¿Ah? Eh, que unos, se acuerda que unos hermanos eh, vendieron a Moisés, que lo, que lo esclavizaron y entonces lo llevaron José. a Egipto, ¿cierto? Ah, era José, no era Moisés. No era Moisés, era José. Ah, era José. Era ¿Sí? José. Ah, entonces estoy equivocado, era José. Entonces José fue esclavizado, unos hermanos, ¿cierto? Y se los llevaron por acá. Entonces. Desde por aquí, desde por este sector, se lo llevaron hacia dónde? Hacia Egipto. Y estuvo por acá encarcelado. ¿Sí se Pero luego de eso eh, eh, recordamos que por los sueños de, de, de José él logró salvar a Egipto porque hubo siete años de, de, de hambruna y todo eso, ¿cierto? Bueno, también recordamos la historia de, de que eh, la, la historia donde es, eh, se nos indica que, que Dios le había prometido algo a ese pueblo, ¿qué era la promesa, que los iba a liberar de sí. esa esclavitud, ¿cierto?, uh -huh. y que los iba a llevar a una tierra prometida. ¿Quieres saber dónde está la tierra prometida? Sí. Canaán, vea, la tierra prometida es Canaán, es acá en ese sector, donde está? En este momento, Jerusalén, ¿listo? Bueno, entonces... Te voy a comentar así rápidamente cómo, cómo, cómo, cómo fue el, tra el trayecto de esas personas. Si ¿Sí se acuerda que hubo unos milagros y todo eso, ¿cierto? Entonces, uh -huh. las personas estuvieron en este sector en Egipto y cuando, eh, cuando hubo lo de, las, lo, de las, lo de las plagas que solicitaron a Ramsés para que los, los dejara salir de Egipto, ¿se acuerdan? Entonces, ¿ellos qué hicieron? Llegaron y tomaron esta ruta, más o menos una ruta como esta. Estamos hablando, venga, les explico por acá. Tomaron más o menos esta ruta. Por aquí y por aquí fue pa donde pasaron, ¿Cuál, mar? ¿cuál es el mar? es el mar rojo. El mar rojo, listo. Entonces, por aquí más o menos por esta ruta fue que pasaron el mar rojo, uh -huh. listo. Aquí fue donde se dio el gran milagro. ¿Cuál fue el gran milagro? ¿Y cuando se partieron las aguas. <ríe> cuando se separaron las aguas del mar, ¿sí? Entonces aquí tenemos el mar rojo, precisamente, el mar que se que, que ahí sí ya fue donde Moisés liberó a su pueblo, ¿Cierto? y vino acá y abrió con medio del bastón ese, ese, ese, ese mar ese, el, le separó las aguas y pudo pasar el, el, el, el mar eh, yo te quiero contar algo ¿sabes más o menos cuánta distancia hay entre aproximadamente el sitio donde estaba donde estaba eh, prisionero el pueblo de Israel hasta hasta Karar? ¿tú sabes más o menos? no bueno lo vamos a medir porque este programa nos permite medir te voy a mostrar por medio de la regla Voy a ubicarlo acá y voy a darle clic aquí y va a mostrar, vean. Nos dice que aproximadamente 452 kilómetros, ¿listo? Bueno, eh, 452 kilómetros para las personas que de pronto conocen algo del territorio colombiano, podríamos decir que es como irnos de, ¿qué le digo yo? Como irnos desde Ibagué. Por ahí está Granada Meta, más o menos, ¿sí? Como de Ibagué hasta Granada Meta, o sea, pasando Villavicencio y todo eso, por ahí está Granada. Más o menos serían 450 y algo de kilómetros, ¿sí? O digamos que fuera como ir hasta San José del Guavián, ¿sí? Más o menos. Si yo me fuera desde Ibagué caminando, ¿sí estamos? Por la, por, la, por la carretera y me dedicara, mejor dicho, dedicara a caminar, juiciosito a caminar, yo creo que me gastaría por ahí unos... Por mucho me gastaría un mes, ¿sí? Por mucho me gastaría un mes. ¿Sabes cuánto se demoró el pueblo de Israel después de que salió de Egipto para llegar desde aquí donde estaban cautivos hasta la tierra prometida? ¿Sabes cuánto? Diez años. ¿Diez años? No. ¿Sabes cuánto?